Ceba Salud Animal, laboratorio de origen francés, arrancó el año con la presentación de Celeris, su oferta comercial para la enfermedad respiratoria bovina. Es un producto nuevo, innovador, que tiene en su composición una combinación de antibiótico de alta potencia con antiinflamatorio eh, no hormonal. A través de una gira por las principales zonas ganaderas del país, va presentó Celeris a cerca de 300 asistentes convocados en los cuatro estados en donde se mostraron las particularidades de esta nueva herramienta, así como también los factores de riesgo para la actividad, tanto en la engorda como en la producción de leche. En este caso hablamos sobre todo de los becerros, ¿verdad? que sin duda son mucho más delicados y a los que hay que dedicarles más cuidados para poder llevarlos a una vida productiva con éxito. Hablamos eh, de eh, la magnitud en la cual eh, el, la neumonía afecta a, los, a las becerras eh, durante la crianza. Dentro de las principales afectaciones que se detallaron en estas charlas impartidas por especialistas de la UNAM previo a la presentación de Celeris, se manifestó que el impacto económico es alto al repercutir directamente en la ganancia diaria de peso y en la producción de leche. Esto hace que las becerras lleguen con un peso menor a su primer parto o bien que eh, ese primer parto lo tengan a una mayor edad. Hay otras afectaciones, principalmente a nivel reproductivo. Las vaquillas no quedan gestantes en su primer servicio. Y por último, la, la afectación quizá más importante es la producción de leche en la primera lactación que tienen estas eh, becerras. Eh, juntamos todos estos efectos, más o menos está, estamos hablando de unos 2 eh, mil pesos eh, de impacto económico. Por este motivo, según refirió el médico Miguel Ángel Quirós, es fundamental la pronta actuación por parte de los servicios médicos, la detección y, claro, el apoyo de las herramientas, fármacos y biológicos. El actuar rápidamente implica que se tenga éxito en el tratamiento de los procesos respiratorios. Primero es que su, su acción es muy rápida en menos de 30 minutos atinge, eh, atinge niveles muy, muy altos. Además de esto, el fármaco de Seba presentó dentro de sus características únicas una combinación entre el antibiótico y el antiinflamatorio, que sumado a una aplicación sencilla, según afirmaron sus directivos, facilitará el trabajo de campo y se combinará con una rápida actuación. Nosotros estamos combinando florfenicol, pero con un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque tiene una concentración de florfenicol arriba de que sus principales competidores. Eso se traduce en beneficios de una mayor eficacia. Es un producto que tiene una, una, una facilidad de aplicación muy fuerte porque tiene una jeringabilidad muy interesante. Es un producto que viene en una, una botella muy diferente de todas que, que el ganadero lo conoce. Es, un, es una patente de seba. Es un producto que tiene varas camadas, como si fuera un plástico, manteniendo todas las características de un vidrio y es inquebrantable. Todo eso hace de, de, de celeres un producto diferente. Bajo esta premisa, sumada a las primeras impresiones que causó Celeris entre los ganaderos, médicos veterinarios y estudiantes, está de manifiesto que este producto viene a sumarse para mejorar la salud animal en la producción pecuaria y en específico al portafolio de productos con el que ya cuenta Ceba. Amigos de ganadería.com, por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Es una excelente presentación con muchísimos... Eh, ejemplos de trabajos de investigación y cómo atender rápidamente una neumonía en este caso no lo he probado pero por lo que escuché se me hace que sería un muy buen producto entonces cualquier tema de la ganadería que te fomente a servir a tener mejores vacas mejores becerras pues es bueno para todo mundo no también para los consumidores